Hey, ¿Qué pasa, Pete? Estoy aquí en el edificio. Bajo aquí. Adiós. ya No, no, Sabemos dónde pero no, sabemos no, acabamos. no, nunca olvidaremos el pasado Mucho con mi ha suelto Pero de frente se ve muy callado Mano también no me fronte, Que le cortamos la reina el caballo Tengo gente que por mi mata Gente que vigila mi espalda Como yo hecho ellos se la vigilo Y por ello hago que llevan bala No camino con los que ladran Pa' eso está la perrería Todo el día comparan por eso dejen las pastillas y, Mi hermano me dice que me La mamá no se le deja sola Si hace falta, perder el castillo Y lo del barrio se vuela Esperando que uno me tire Pa' su zona de su pela La merca está tan aparece En granito la pinchuela Y vuelo con la seta bajando tu eco Me dice que le dé al paso Pero no sé cómo hacerlo Estamos fríos como el hielo Contando monime de pelo que tenía en sueño y gracias a dios era por lo que quiero con mucho me río pero no confío que se vieren hasta los veo feos el mundo está lleno de malpadios, pero el que de lejos los vuelo dando candela me llaman candelo Manejan el tren con cuatro pasajeros Beso y saludo para los que están dentro que el tiempo le pasa pero pasa lento eh. a veces me rayo y digo su justicia me jodió la juventud rutina constante a los djaboo pensaba que me hicieron vudú Frenamos en tu casa pero si te espantas no hace falta ni ser tú con 14 me lo El Majin Bu, uh, ya lo sé está engancha con Super glue, uh, ¿Qué vas a hacer? Por lo mío, la mano al fuego Y eh, con placer, no tengo miedo Al contenido A responder, espérate que tanto ni tontería sí, ¿no? Sabemos dónde se empieza pero no sabemos dónde acabamos Por más lejos que lleguemos, mil de nunca olvidaron el pasado Mucho con hombre da suelto pero de frente se ve muy callado Manita a no me afronté, que le cortamos la griña al caballo Aquí frenamos al Mayimbu Aquí frenamos al Mayimbu Aquí frenamos el maillambu Aquí frenamos el